Hola, buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Susurro del Papel. Hoy traigo para enseñaros un haul de comprita de Scrammotril. lo tengo que utilizar ya sí o sí entonces pues pues digo mira voy a enseñarlo antes mira compré estos sellos que son estos a ver creo que ahí se va a ver mejor Uy, que se me pega esto de aquí son de halloween son de sisi veis y lo compré en scrap motri porque ya lo he usado y entonces pues digo mira lo voy a enseñar eh, de halloween y trae pues desde una brujita a pequeño a frase frasecitas como pequeño monstruo no sé truco trato eh, pequeño demonio feliz Halloween fiesta tiempo de fiesta este, y venía aquí lo que pasa que yo pues, lo he sacado porque he empezado a hacer cosillas vale más cosas mira Compré de esto para Navidad, ya, que son los bastidores de Lora Bailora, mi época favorita, bueno, son de maderita y aquí lleva pegado un chipboard y punto. Eh, pues esto lo compré también en Scrum Motri. Sigo, ¿eh? Mirad, compré, a ver si lo puedo enseñarlo porque es que Compré esta troqueladora de Marta, que no la tenía, pues porque ahora para Navidad, si queréis, lo probamos. Tiene dos, una, dos y tres maneras de hacerlo. Y bueno, lo probamos, lo probamos, sí. Bueno, vamos a abrirla. Y como ya, porque tengo alguna que deja mucho que desea, la cosa con eso, que para cortar, este es está ¿vale? Tiene tres maneras distintas de hacer... Esto depende de donde tú pongas el, el este Pues te hace una te hace otra, eso puede Voy a utilizarlo, este es un cartón Vamos a utilizarlo con papel primero, ¿vale? Mira, con este, que es como del líder Vamos, como del líder, no, queda del líder Y voy a meterlo a ver lo que, lo que no hace Voy allá, ¿eh? ah Así, esta sí funciona bien ah, Aquí está Y hace esta Ahora, si esta La pongo Vamos a ponerla en el otro extremo Volvemos a meter el papelillo Ahí, ahí. A ver. y nos hace solamente tiene dos posturas pero en una nos hace esta y esta y en otra esta ¿Ves? así y así esta florecita, este que sería el negativo y este ¿vale? que después lo queréis montar en varios colores pues lo montáis y esta por ejemplo se le puede dar forma y dejarla despegada aquí es que yo lo he hecho con el mismo papel bueno, es esta de la señora marta a ah, mira cogí este sellito que dice tejiendo sueños que me parece chulísimo cogí este otro que es el camión con el árbol de navidad envolviendo regalo veis ramitas y el regalo y este es de cuento de invierno vale yo este no lo, no lo tenía compré un blog, blog, blog pero esta vez el blog que compra es de dm ¿Vale? Porque valía más barato Y dicen que es bueno Y como yo con el otro blog El blog de toda la vida No me llevo muy bien Pues digo, bueno Voy a coger este A ver si con este Pues Me viene mejor Mira, compré Que no son baratos A 11,90 Todo esto eh, De todos los colores Ojete, ¿Vale? Bueno, a mí ella me hace descuento ¿eh? Pero vamos que Este es el precio Que ya lo tiene puesto pero a mí ella me hace descuento y compré estos que traen un montón de colores y son súper súper chiquititos cogí de estampería los daikus de esta colección Que ya sabéis que los daikus de estampería son de lo mejor de lo mejor de lo mejor pues le compré este que luego si queréis os hago un barrido y os lo enseño Son de cartón muy durito Yo creo que estos son los que vienen en, el, en los bastidores pegados Y también compré, ¿vale? Esta Que ya sabéis que es la de patchwork Así Y compré los daikus Que yo de, los daikus de estampería tampoco lo tengo ¿Qué más? Esto lo voy a dejar para el final porque compré colección Ah, mirad Otros daikus de estampería de navidad Que son estos que también me parecen muy chulos. Solamente lo que son Dike ¿eh? web O Daikat. cut de estampería. De cuento de invierno eh, me compré estos. Que estos no yo, yo, yo no los tengo, ¿vale? Que traen todo esto. Pues compré esto que vienen con foil plateado. Cuentos de invierno, ¿veis? De mi mitopía. Y traen todo esto y estos que ya los tenía pero lo he vuelto a repetir porque uno utilizaré uno ya están utilizados en verdad este me costaron 3.99 pero ya os digo que a mí siempre me hace descuento eh, algunos ya no los tengo los voy a utilizar y entonces todos los que no tengo los volveré a meter en un en un december daily en un álbum de navidad y los que no pues para hacer a no veis esto hemos dicho que lo voy a dejar es que lo, lo han puesto muy bien de precio. Mirad, compré estos recortables. Que son de Vintage Odyssey. ¿Veis? Y lo compré porque son recortables. Y solamente compré estos. No compré ni... No compré nada más. Ni colección ni nada. Los compré por eso. Porque, porque yo diría que más que recortables hasta ahora mismo lo que he visto son tarjetas. Pero bueno. Esto es para un calendario de adviento. Este... Diciembre y enero, diciembre y enero, este que ya son más recortables, estos que son las muñequitas de estos que son como la mariquitina. Este, que son más vestiditos. Y este, que son por En español, frase o sentimiento. Y esto. Creo que ya está. Ah, no. Trae. Los, da, los tag. Bueno, no están mal. Y más frase. Felicidades, nochebuena, navidad. Ah, pues mira, algún día. Pues esto lo compré como recortable, nada más. Y le dije que me lo metiera en una bolsa aparte, porque ya experimenté que se me rompió una, se me abrió. No se me rompió, se me abrió una pintura y me llenó todo de pintura negra. Pues le dije, mira, meter en una bolsa aparte. Compré esta, que es la chocolate. Compré, bueno, son de Caden. Y son las más baratas que hay ahora mismo allí en el mercado, por lo menos allí en la tienda. Este que es brown, marrón light, este naranja, este que es otro marrón warm, marrón warm, marrón, que no sé lo que es traducido. Y este que es otro naranja que tira más a amarillo. Eh, compré que costaba a un euro estos sobres que son de Onaf pues compré de porque no tengo de mezclilla de lentejuel entonces cogí esto de y veis que me gustan mucho esta puede servir lo mismo para verano porque son muy alegres y estas también está bueno pues me gustan más para navidad esta también vale para verano pero bueno estas dos me gustan más de navidad pero esta vale para navidad para verano depende de las shaker o los papeles que hagamos y valían a un euro ¿Qué más compré? Pues, ah, cogí otro sellito de este, este es para regalar, de los de Mintopía que dice Tejiendo sueños. Compré de Lora Bailora el 25 y también de Lora Bailora compré esto que pone Historia de Navidad. Y no es... Eh, es como un plástico, no es un metacrilato, ¿veis? Mira blandito, y cogí estas dos, después de Sisi compré el troquel de la potencia, que mirad que grande es, vale y vamos a abrirlo para que veáis las piezas que lleva a ver mirad esta creo que se ve bien pues esta y que bueno empezaremos a troquelar ya le compré estos troqueles de miami page veis que mirad qué casa tiene este troquel y con este se pueden hacer estas cuatro casas y como son grandes había otros chiquititos pero yo lo prefería así un poquito grande y cogí esta porque chiquitita ya tengo esta pero no poner 20 piezas son daiku que yo creo que es de la misma colección que esta es la, la de los de estos que tampoco con el cuadro no la colección lo la bailó esto son los mismos lo que tiene aquí es esto bueno no los mismos que son son distintos pero el material es mi magia para un vestaje que se me ha pegado y reunido bueno pues este eh, mirad que le llegó tarde y entonces pues no lo he podido utilizar perdonad por el ruido pero todo viene en plástico, que más quisiera yo que no, esta de truco o trato. ¿De quién es esta colección? Pues de mi rinconcito de manualidades costaban 5 euros. Los DAICA son muy bonitos. Son de cartulina. Y esto hay que mejorarlo. Compré el acetato. Que mirad qué mono es. Viene policromado. Me parece muy bonito. Por eso lo compré. Y los Daikon. Y después cogí la colección de truco trato que os la enseño bueno pues este es el, la colección que me ha encantado me la verdad es que es súper tierna mira el eh, os enseño otra vez el acetato no me digáis que no es súper chulo ¿eh? 220 vale esto se puede comprar y me compré esto ¿Por qué? porque porque le está de 30 por 30 que trae un montón de papeles lo han puesto a 10 euros y quien no se lo compra si sí, es bonita esta colección vale y vos lo volví a coger y es la, bueno, es la que ya, la que habéis visto siempre, ¿veis? Y la volví a coger. Yo gasté el año pasado algunos papeles, ya sabéis que viene a doble cara, fijaros. Y yo dije, mira, por 10 euros con tantos papeles para Navidad. Y la cogí. Eh, es que quería decir, 12 papeles estampados a doble cara de 224 gramos. Eh, y 24 papeles estampados a una cara 36 papeles trae pues está muy bien así que dije mira por 10 euros y, y además que es una colección preciosa y dije yo me la llevo y después lo que quería enseñar era que compré esta colección de estampería se llama Killing Killing no se llama esta colección creo es que se llama Killing esto que estampería cierra bolsa vamos, una cinta de doble cara que van perdonar por el ruido pero a ver esto tiene los básicos y los que, uh, como huele, los básicos que son estos y los otros que vienen unos dibujos preciosos, ¿qué tal? y esto, ya os digo que está el ella también tiene el, la parte una, quiero decir, la parte gorda y los Raikou yo creo que tenía aquí un abridor de pero no lo encuentro, a lo mejor está en el cajón, mira os lo voy a enseñar que esta es la última de estampería que ha salido, junto con otras más que han sacado, pero de todas las que han sacado, para mí, la más significativa y la más bonita entonces pues, que yo llevo esto que por los básicos los complemento. ¿ve? Si sí, aquí están todos. Un pajarito. Esto aquí, que esto ¿qué es. Un círculo, que Lleva letra, pero no sé lo que pone. Mira, los barquitos, la noche. Este papel lo hemos visto ahí también. Mira. La chica. Un corazón. Más sentimiento. Más sentimiento. Joy. Otro barquito. Otro de eso, Cartelito. El cuadro de el beso o el abrazo. El beso social, beso. ¿ve? Este. Más Ma... cartelito. Que yo. Es que yo dije. Tiene he hecho? ya lo básico, los básicos? No, no, Sí, sí. Es que nada que quiero los básicos. Tengo otro yo ya ya te lo he visto yo, pero. Para tapar los papeles con fotos, pues porque prefiero así y ya está. Otro cartel, más marquito, con los fondos de, de los papeles que hemos visto. Mira, otro. La casa, inspiración, otro cartel. El árbol de la vida, la mamá con el niño. No sé cómo se llama este cuadro. Estos es son marquitos, otro cuadrito. Mira, dos del beso. Uno grande. Ah, no. Eh, sí, sí, sí. Uno grande y otro mediano, con distinto estampado. Este es el beso y este parece no sé. Bueno, amor. Otro cartel, otro cuadrito. Esto que se ha doblado. Ya veis, esto que es bonito y se me ha doblado. Esto es como una espiral, Media doblada. Y otro de así mira esto es lo de los daikus que esto también se recorta ¿eh? y se puede y se puede utilizar vale que esto es el packaging que también se utiliza después compré esta textura de nieve de amelie ahorita me costó 4 euros este pedazo tarro y compré este que es el hielo mojado vale de estampería porque aquí no tenía y quiero empezar aquí a trabajar Digo, bueno esto lo voy a gastar Digo, bueno, y este yo tenía uno el año pasado y también ya está diciendo adiós. Y ella me regaló que yo le dije, mira, si tú me quieres regalar algo bueno, bonito y barato, por lo menos bueno para mí, regálame unos tarros que tengan la boca que, por favor, yo le eche el blog, el blog, blog, blo, y me salga por el tapón. Y me dijo, toma, y entonces me regaló estos dos tarros que os lo voy a enseñar yo lo voy a probar y cuando lo pruebe os digo pero ella me da garantía de 100% que esto por estos bocas de estos tarros por esta boca de estos tarros sale mirad cómo es, os lo voy a abrir para que lo veáis a ver si puedo sacarlo mirad veis lleva ahí a ver estos boquetitos estos se cierra así y se abre así a la medida que queráis y bueno y por aquí se le echa el bloc y me regaló esto que si salen uno me lo dejo aquí y otro me lo llevo para allá yo había cogido este del bazar este biberón veis pero también tiene un boquete muy gordo pero es que más fino no va a salir y entonces y entonces eh, pues ya me regaló este, esto es de un, de un chino Así que bueno, pues, pues lo voy a utilizar Porque con esto tengo aquí todo esto y con esto no, esto no, no sale nada Lo tengo aquí, pero bueno, ya he tirado dos, dos carros De los de estos he tirado dos Porque había uno que dije, mira, este tiene el pitorrillo más, más grande voy quería pasar el brazo Digo, Ay, mira, este tiene el boquetillo más, gran, más grande de los de metal Que va, nada, no sale Entonces me he dicho que por aquí, 100% que sale Entonces me traje este bloque, este que lo voy a echar aquí no es, Mira, este no es tan grande, ¿ves? Este es más chiquito que este Y voy a echar aquí y lo voy a probar esto es todo lo que he comprado Suscríbete. en Scrap Motril espero que os hayan gustado y si así me queréis dar un like muchísimas gracias a Carmen de Scrap Motril la podéis encontrar en Instagram como Scrap Motril y por ahí ya sube la mercancía que le va llegando y si queréis algo pues se lo decís y bueno ya por privado ella os hablará y vosotros tenéis que darle los datos y tal es una tienda súper grande, súper completa tiene un montón, tiene lo último, sobre todo... Sobre todo de colecciones nacionales Que también tiene estampería Pero sobre todo de, de colecciones bueno A nivel nacional eh, Tiene Coco Locos, Amigarra, Lora Bailora, Mintopía eh, De todo, tienen tiene de todo la verdad Pues nada más espero que os haya gustado si es así y me queréis dar un like muchísimas gracias muchísimas gracias a las nuevas suscriptoras gracias a las que lleváis ahí un montón de tiempo y siempre me veis eh, os deseo pues una feliz semana y nos vemos pronto si queréis gracias y hasta la próxima cuidaros chao Espero que os haya gustado y desde este momento, maravilloso estoy en Chiclana, ahora mismo, pues te pido este vídeo esperando que os cuidéis, como estoy en el campo no llevo mascarilla porque no hay nadie, no a menos de 5 metros, a menos de 50 metros y de 100 metros y de 150 metros. Así que, pues nada, os dejo y os emplazo para el próximo si queréis. Compartid, manita arriba, si os ha gustado y nos vemos pronto si queréis. Cuidado, chao.